muy buenas tardes a todos, feliz domingo fantástico domingo, genial domingo, estupendo domingo que Bitcoin empieza a moverse un poquito así de a gusto bueno, una idea que no es peligrosa no es en absoluto digna de llamarse idea puede llamarse ocurrencia, cosilla y que se me pasa por la cabeza algo que he pensado mientras estaba en el battery y me da un golpe en la cabeza pero, idea lo que se dice idea o sea, si no es peligrosa, no y una demostración ...por ejemplo... ...Bitcoin es una gran idea... ...sí es una gran idea... ...es peligrosa... ...es muy peligrosa... ...de las más peligrosas... ...que se han generado... ...en los últimos años... casi ...venga, décadas... ...bueno, es que... ...también tuvimos internet... ...tuvimos una serie, ...hemos tenido una serie de cosas... ...hemos vivido... ...yo creo que la gente... ...nacida... ...venga, casi algunos de los 80... ...pero 70, 60... Eh, ...yo soy del 71 hemos vivido una cantidad de cambios brutales nos, a los que nos hemos tenido que adaptar eh, claro hay algunos que ya se nos van escapando eh, el uso de algunas de las aplicaciones no es que no podamos usarlas es que para nosotros no tiene ningún interés genera interés en los jóvenes igual que hay cierto tipo de música pues a mí personalmente no me gusta una mierda me parece una, una basura de música vale pero sin embargo a los chavales jóvenes les gusta y es, y es, y es lo que hay esto es como cuando entre ellos al en Decía, esta música a vosotros os parecerá pues, escandalosa, pero a vuestros hijos os encantará, ¿no? Eh, hay que una renovación generacional y nos tenemos que adaptar a ello, sí o sí. Yo sé pienso que hay que estar siempre con sangre joven, que es la que está al día, y nos ayuda también a permanecer al día. Con lo cual, jóvenes, bienvenidos al canal, a suscribiros, ¿vale? Eh, y lo que os diga el abuelo Cebolleta, pues... Mmm, Está basado en la experiencia, no en nada que se invente un chaval por ahí. ¿Vale? Cuidado, que de esos hay. Bueno, ya los conocéis, porque os voy a engañar. Si aquí somos, el mundo, este mundo es mucho más pequeño de lo que parece y nos conocemos todos. En fin, eh, Bitcoin. Me habéis preguntado. Alguien me ha preguntado sobre los mínimos de Bitcoin. Y hay un argumento eh, para ver dónde están los mínimos de Bitcoin. Bastante potente, bastante fuerte. ¿eh? Entonces. Vamos a verlo, vamos a verlo, y para que os quedéis con una idea, ¿no? De esos márgenes a los mínimos que podría ir Bitcoin. A ver, no hablo de un mínimo puntual, ¿vale? Hablo de un mínimo ya establecido, es decir, de este mínimo es difícil caer. Eso no quiere decir que puntualmente no se pueda romper, ¿vale? Ya sabéis que yo, eso de eh, un mínimo que no va a volver a tal, eso jamás me oiréis decirlo. Pero sí que hay zonas en las que veo más complicado y que sí... Bajase se recuperaría en, en V muy, muy rápido, ¿vale? Venga, así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, el mínimo basado en minería, en el coste de mantenimiento de Bitcoin. Evidentemente, si no hay quien sostenga eh, la red porque no sea, eh, bueno, pues no sea eficiente económicamente, ¿vale? No hablo de energía, hablo de economía. Pues, oye, si este negocio no funciona, pum, habrá momentos en los que el negocio de más y otros en los que el negocio de menos. Esto es algo normal, algo inherente a cualquier tipo de negocio. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que el coste de minar un Bitcoin en Estados Unidos ha pasado de los 5.000 a los 17.000. Inflación. También pega aquí. Es decir, Bitcoin no es una moneda inflacionista, pero, coño, sus costes sí, con lo cual Bitcoin también. ¿Vale? Esta es la parte que no se dice, la parte que no se cuenta, con la parte con la que no se tiene. ¿vale? Y es que no, es que todo es muy bonito. Porque como no lo veo, la moneda en sí, per se, bueno, no, pero claro, es que eso tiene unos costes. Y esos costes sí son inflacionarios. ¿Por qué? Porque los equipos sobre los que lo soporta son inflacionarios, tienen inflación. Claro que sí, les afecta, les afecta la luz, les afecta el coste del hardware, les afecta el coste de personal. O sea que, que no es inflacionista, <risa> fallo número uno. A ver relativamente, ¿vale? Porque si nos vamos a lo que es la masa monetaria de Bitcoin versus lo que le puede afectar la inflación, es muy poquito, ¿vale? Es muy poquito. Evidentemente, cualquier cosa que vaya sobre tecnología le va a afectar, aunque sea la base e inflacionaria de esa tecnología, ¿vale? Pero ahora mismo, pues parece ser que de lo que ha subido, <ríe> Hawái es el estado más caro para... Para minar y Texas es más barato. Eh, bueno, pues ahí, ahí tenemos que eh, entre los 5 o 10 mil dólares de hace un año, ahora ya llegan datos hasta 17.000. Bueno, vamos a, a decir entonces que los mínimos en los que hemos estado, más o menos, podemos eh, pensar que son unos mínimos difíciles de perder por aquello de que minar esos bitcoin es más caro. Que ese suelo que hemos hecho. Eso sí lo sumamos a que la media de eh, monedas, en la media del precio de Bitcoin está en 23.000 aproximadamente. Oye, pues ya resulta que entre los 23.000 y los 15.000, ese mínimo que se hizo, o los 17 del coste, ¿vale? habrá sitios evidentemente en todo el mundo que sea más barato, pero ahora mismo Bitcoin se está mirando a marchas forzadas en Estados Unidos. A mí me hace, me hace pensar que, bueno, pues no quiero decir que no se pueda perder ese mínimo, porque se puede perder, siempre se puede perder. El mínimo de Bitcoin, tener en cuenta siempre que es cero. Ese es el mínimo. Cero, no tres, que yo os veo a positivo, los positivos, Cero, <risa> ¿vale? Eh, entonces, bueno, de momento, la realidad es que la media de compra está en 23.000 y en Estados Unidos ese es coste de la minería 17.000. Si ese ha sido un poco exagerado, 15.000. Que el coste mínimo en alguna parte del mundo sea 10.000, 12.000. Bueno, menos el que no paga luz, que esos, pero esos son piratas, esos son muy poquitos. No está mal. Yo creo que no está mal y que tenemos que eh, proyectarnos no hacia eso. Eso unido a que ya estamos dentro de un año vista para el Halloween. Un año vista para el Halloween, señores. Hace poco decíamos, venga, ¿cuándo vamos a llegar? Pues ya estamos, en esa, ya estamos en ese periodo de descuento. Con lo cual, todavía nos queda, yo creo, sigo pensando, ¿vale? Que este mes todavía nos queda una subiña. Luego ya veremos a ver en qué punto dice el mercado hoy. Hasta aquí retrocedo y cómo todo esto se lleva a una confluencia con las elecciones en Estados Unidos. lo iremos viendo. Bien... Eh, Poca cosa más al respecto. Hoy se ha movido Bitcoin, por fin, se nos ha meneado un poquitito. Hoy qué alegría, qué alboroto, otro Bitcoin piloto! Y eh, personalmente para mí ha sido fantástico, ¿por qué? Porque yo tenía una venta puesta en este cierre. Ese cierre estaba en el, el, eh, el close en 29.000, perdón, en la apertura, porque ese es el corto, en open 29.965, yo estaba... En 29.960. Había puesto ahí una venta de coña. Este se nos ha ido aquí a los 29.969 no, eh, eh, eh, 29 Es decir, 9 dólares de mi posición y 4 dólares de ese cierre. Ha sido perfecto. Y, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, que he hecho yo? Yo ya he vendido. vale o sea, Yo cojo aquí y en este tipo de tres de, de ocasión lo que hago es meter un... un multiplicador potente, ¿vale? Es decir, un buen apalancamiento, al menos 10x, pero claro, ¿yo qué hago? Un 1%, ese 1% completo, 1,01, 1,02 para pagar tasas, eh, y le haces un 10%, cierras y hasta luego, Lucas, has hecho el domingo. Luego, dependiendo de cómo sea tu operación, pues has hecho la semana, has hecho el mes, has hecho el... depende. No, pues en mi caso, pues el domingo ya está tampoco poco más, ¿no? pero para que os es hagáis una idea, lo que yo muchas veces hago con el gap trading. Hemos visto que hacia abajo no, no terminaba de irse, y en el momento que se ha disparado, digo, ahí va, ¿dónde? Pues podía haber dicho este máximo, que era una, una posible compra, pero he dicho, ah, vamos a ponerlo aquí este cierre que me mola más. Y, y es así como lo he hecho, eh, y listo, ya está vendido. Me dice, joder, podía salir ganó más, ya, pero es que mi objetivo es ese. Yo tengo clara mi estrategia, tengo claro mi objetivo, y ya está y lo cierro, y aquí, Santas Pascuas, y no ha pasado, nasty de la Plasti, es decir, nada. Bien, eh, de momento, con este movimiento, demuestra que ha querido ir a una zona, no se le ha dejado, ¿vale? No se le ha dejado, eh, tenemos ese máximo, vamos a irnos a, a la gráfica que habíamos hecho entre todos, aquí, la semana pasada, y de momento estamos viendo que esto es máximo, ¿vale? Pues no lo no deja, al cierre lo tenemos aquí, que coincide con, vamos a verlo, este apoyo de cierres aquí, ¿Vale? Coincide con este cierre de aquí, máximo que no llego, máximo que no llego. Los cierres, un cierre bajo, un cierre, este cierre ha sido un poquitito más bajo que este anterior, muy similar, ¿vale? tampoco podemos contarlo. Ahora, ¿dónde se va a apoyar? ¿En la línea de tendencia ascendente o en la descendente? Esa es una gran pregunta. De momento nos hemos acercado otra vez a los 29.300, ¿dónde? Pues la apertura 29.475 que tenemos del cierre que hicieron el viernes los futuros del CME y que abrirán ahora sí abren aunque sea día 1 de mayo abren en Estados Unidos no es un día eh, que se celebre así como como aquí en Europa en, en, en el lado de los de los no capitalistas <ríe> ya otra cosa pues no, que no quiero tampoco ofender a nadie eh, eh, pues se hace una cosa distinta que allí vale entonces bueno eso es lo que eso es lo que hay eh, ¿Por dónde podemos ir esta semana? Pues hasta que no vaya el martes, yo, sinceramente, no digo nada. Creo que debería ser una semana de toma de, de, de prueba de, so, de soportes otra vez, es decir, hemos ido al alza, de momento no estamos pudiendo, a no ser que tengamos otro arranque y no vayamos a intentar romper resistencias, pero creo que deberíamos empezar a probar esta zona, ¿vale? De, fue máximos, máximos, máximos. Aquí estuvo el juego del otro día, pero nos apoyamos en esta vela. Deberíamos de venir a probar la zona de 28.800, ¿vale? Creo que es una zona importante venir a probarla. Si no, venir a probar otra vez de nuevo ¿vale? la zona de los 27. Estaría bastante bien, por otra parte, pero vamos a ver si lo hace. Eh, creo que en principio en principio yo era más partidario de probar antes en la zona superior. Pero, teniendo en cuenta que empezamos un mes nuevo... Eh, y una cosa importante, estamos en 4 horas, vamos a tirar una línea de tendencia, vais a flipar. Bueno, vais a flipar, no, porque ya lo sabéis. Eh, de mínimos RSI, yo tiro una línea de tendencia, y lo que estoy haciendo es que la he roto, he hecho un pullback, vamos a ampliarlo para que se vea, ¿vale? Tengo un toque, dos toques, tres toques, la pierdo, hago pullback, ¡pum! retesteo, no puedo, y me voy abajo. Y estoy perdiendo mínimos, ¿veis? Que cada vez estoy yendo más abajo, más abajo, más abajo... Vamos a ver qué sistema más abajo. Muy atentos a la pérdida del 50% de RSI, porque eso es lo que nos daría pie a irnos más, más, más, a la, más a la orilla del río. Por otra parte, la parte superior, lo que es la línea descendente, ¿vale? la tenemos aquí, con un toque y dos toques. ¿vale? Es algo aproximado, porque tenemos aquí un toque que, bueno, si la trajéramos, ahí eh, pillaría. Pero bueno, ya veremos a ver cómo es el siguiente máximo y veremos si nos apoyamos en uno de este tipo o en uno de este tipo, me refiero a que toque, ¿vale? En, la línea. en principio lo hago a, a, a de esta manera, ¿vale? Entonces, eh, pierdo, hago pullback, tengo dos opciones, o me voy a esta línea de tendencia para probarla, o me voy al 50% también para probarlo, eh, en esta zona vemos que hemos tenido mucho suelo, toque, toque, toque, aquí también, toque, o sea, un poquito por debajo del 50%. Eso no quiere decir que perdiendo el 50% no vayamos a ir arriba, pero sí tener esa pequeña bajada, ¿vale? Esa pequeña caída. Ahora mismo, si medimos perder un poquito el 50% RSI, bueno, pues sería venir a probarnos otra vez la zona del TP1, ¿vale? Aproximadamente. Eh, a ver ¿qué, qué narices quiere... Yo creo que la apertura... Yo, soy, yo, yo prefiero la apertura... Que haya eh, un gap negativo, es decir, que nosotros caigamos más y que cuando abra, pues tengamos un gap arriba y vayamos a, a buscarlo después. ¿vale? En fin, eh, el BLX, bueno, pues ayer nos dijo que bajaba el, el, el precio perdón, y también bajaba el volumen, con lo cual ninguna novedad al respecto. Relax, Ethereum por su parte, igual un fin de semana de momento, muy muy tranquilito todo, no, no hay nada especial, el Total Market hoy, aunque está un poquito positivo, tiene un martillo invertido, una doji invertida, un poquito, bueno, pues de decir, de, de decir eh, hasta aquí, parece que hasta aquí hemos llegado y podemos caer más. Pero, hasta, ya os digo, hasta ya es domingo y hasta el lunes, martes, no, no quiero ver nada. Y, por su parte, la dominancia de Bitcoin ha subido un poquito. Si el market está así un poquito raro, eh, pues, pues las altcoins tampoco haya, se habrán movido demasiado. En ese aspecto, vamos a la parte de las altcoins más positiva los library gates, como siempre, un 22,5%. Es decir, cada vez que se van otra vez al centavo de dólar, pues al día siguiente te meten un pepinazo y así. Ese es su juego. Eh, ya lo conocemos eh, de la hashgraph pues un 6 y pico menos un 6 y dex que vuelve la carga con un 5 y pico. No es que eh, sea una recuperación brutal, pero bueno, de momento lo que está haciendo es intentar formar una zona de banderita por encima de toda esta zona de soporte. Desde de que nace aquí, un toque, toque, toque, toque, toque de máximos. Bueno, pues está intentando pelear con esa zona para no perderla. Eh, no es una línea en la que está ahora mismo, sino que es una zona que va un poquito más abajo. Eh, tenemos giro por aquí un medio blog ¡Hombre! Está vivo, el blog, un 4,47. Yo los tengo ahí guardados. Es de, la, es de las poquísimas cosas que sigo manteniendo. Y, pero que tampoco, tampoco es una barbaridad lo que tengo aquí, pero bueno, no sé. No sé, tengo tengo mis esperanzas puestas en blog. No, no. Eh, no, yo no me caso con ningún proyecto. ¿eh? Yo no yo momento que de beneficios si y veo dar anchas castillas, coge la pasta y corre y si acaso me lo paso a Bitcoin eh, Presearch también ahí dando un poquito de beneficio y poca leche más el resto pues ya está muy bajito no hay muchos en verde y sin embargo en la parte roja sufriendo un poquitito pues sí que hay unos cuantos y bastantes más PDX, Planeta, RN, Alfa, Lina Nord, ISC, coin eh, en torno al 5% DOM 5 y pico DOT contra el BNB, onda 5 y pico, eh, bueno Beldag, Naka 1inch ya en por debajo del 4 y bueno pues bastantes en torno a esa zona del 2% 3% veis hay un mogollón de valores ahí muchísimos prácticamente todos eh, pues eso eh, yo creo que un poquito a la espera sobre todo todo el mercado a qué pasa el día 3 y qué pasa el día 3 pues que será el Powell Ranger aquí a dar por saco de momento también tenemos aquí a la chita callando los cortos de bitcoin que siguen poquito a poquito ahí ganando ganando posiciones ¿Vale? ahí va. Subiendo, subiendo, subiendo, a ver, que, a, ver, a, ver que lían, a ver la que nos lían. En fin, chicos, poco más. Es domingo, descansar. Hay un puente muy guay que estamos aquí todos intentando disfrutar. De momento, en una hora nos hemos venido a la media de 100. Y en cuatro horas nos hemos venido a nuestra querida EMA 20 aproximadamente. A, ahí a ver si... Si nos sirve de algo, lo que estamos es jugando un poquito en el hueco que hay entre las dos líneas de tendencia, la original de punto a punto y que atravesó toda esta zona, y la que hemos puesto posteriormente de punto, punto, punto, que intenta atravesar, vemos que el cuerpo no ha pasado por encima en ningún momento, con lo cual muy buena línea de tendencia, no está diciendo ahí un rechazo claro a la zona, pero claro, hoy es domingo, es domingo y el cuerpo lo sabe, pues eso, el domingo, vamos a ver cómo termina esta vela y la que le acompañe después, porque si tuviéramos una vela de 4 horas grande, posterior, pues que lo perdiese, pues ya podríamos empezar a pensar otras cosas, yo creo que de momento, la vela la, la soporte dinámico importante, la de 50 en 4 horas, ¿vale? ¿El resto son importantes? Sí, evidentemente, pero, o oh, pero, la de 200, que es la de más temporalidad, eh, es más difícil doblegarla, pero esta que es más flexible, bueno, pues creo que si viene aquí un cruce y se produce... Valga la redundancia, pues puede ser bastante bueno para poder seguir alza. Por su parte, en diario, ¿vale? tenemos una vela martillo invertida después de dos velas rojas. No es una vela bonita, pero como todavía quedan unas cuantas horas para que termine esto y no sabemos cómo terminar, vamos a ver. Y la vela semanal importante... ¿Vale? De momento no abraza la anterior, pero sí la escala en un porcentaje muy alto. Camino de lo que yo creo que es el objetivo que tenemos que tener en cuenta, que es este TP2. Y con la media de 100 aquí, que es la que nos puede pues, empezar a decir cositas, en 34.400 34, Para esta semana sería un objetivo bastante bonito, si la semana tiene un poquito de tirón, que puede tenerlo precisamente por las noticias que vamos a tener. Y, importante, cerramos mes hoy, último día de abril. ¿Y cuántos meses llevamos al alza? Pues llevamos al alza un mes. Este a que fuera una doji, dos meses, tres meses, cuarto mes al alza. Este mes no hemos tenido un gran beneficio, un 3% en el mes. Y el movimiento que hemos tenido tampoco ha sido demasiado grande, pero lo hemos pasado, que lo importante. Lo hemos pasado y verdes. Ahora. ¿Qué pasa? Porque después de tener este arranque, bueno, aquí nos sostenemos un poco cerca de una zona de soporte importante, otro arranque, nos volvemos a sostener un poquito en una zona de soporte importante, siguiente arranque, ¡pam!, podría venirse a esta zona, podríamos decir. Que bueno, pues en vez de para una semana que sea para el mes, a la parte superior del TP1, donde tenemos nuestra línea blanca, nuestra línea nitro, sería un objetivo fantástico. ¿Por qué? Porque además nos coinciden 35.000 con un gap que tenemos más arriba en el CME, nos coinciden 35.000 con esta zona de apoyo que tenemos aquí. Vale, o sea que es bastante, bastante importante eh, intentar hacer un mes positivo, por lo menos que llegamos a, a tocar la zona de 35.000. A partir de ahí. Vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver cómo está el resto de las cosas, cómo está el volumen, las ganas y la fuerza y nuestros bolsillos. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para esas oportunidades que han de venir, que vienen, están cada día y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.